partículas de agua, que sea en suspensión en el aire, en el tema del floating, en el tema de la aeroponía, o en contacto directo con la solución nutritiva, como puede ser el tema de la de Ambos sistemas, nosotros eh, hace ya aproximadamente unos eh, a final primeros, de este los años 90, eh, nosotros somos los que somos productores, ¿sí? en realidad, aunque fabricamos sin ganaderos, fabricamos sistemas de ICS, pero hace ya 40 años, nosotros somos una empresa española de la Almería, y lo que somos somos productores, ¿sí? productores de octavos. Tenemos aproximadamente 6.200 hectáreas en producción, ¿sí? sobre, todo mercado, eh, español, y, eh, para, sobre todo para el mercado español, y un 20% aproximadamente y un 80% en exportación, sobre todo para Europa. Esa es nuestra filosofía. Nosotros lo que hemos sido, sí, lo que hemos necesitado, a lo largo de estos 45 años que tenemos ya de vida de la empresa, hemos necesitado una infraestructura eh, inicialmente para automacecernos a nosotros mismos eh, de y de... Un sistema hidropónico. ¿Por qué? Bueno, Almería es una zona en la cual eh, hay poca agua, eh, el, el, la superficie del terreno o el suelo eh, es poco fértil y eh, pues necesitamos eh, intentar desarrollar un sistema hidropónico, un sistema de cultivo para eh, esa zona. No encontramos agua, no había agua, los suelos son de mala calidad, los ámbitos sanitarios, entonces desarrollamos los sistemas, el sistema NGS, principalmente para primero tener más producción. Y segundo lugar, bajando los costos de producción. Como digo, inicialmente, para producir nosotros, no para venderlo. No sé por este proyecto como que iba a hoy aquí, hace, hace ya 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento nosotros empezamos a, a desarrollar, como un momento antes, y vamos a probar todos los sistemas hidropónicos que había antes de ese momento. Flopio, NCD, Sustipal y lo probamos todo. ¿Por qué? vamos a ver cuál es el sistema que más se ha adecuado que nosotros necesitamos. ¿no? Y lo que pasó es que, bueno, vimos que cada uno de esos sistemas pues tenía unas ventajas y unas desventajas. Y lo que se desarrolló en el sistema de MGS se desarrolló principalmente eh, aprovechando las ventajas de cada uno de los sistemas, pero eh, solventando todas las dificultades que presentan cada uno de los sistemas hidroeléctricos, que os la voy a ir comentando uno por uno, ¿vale? Para que tengáis un poco la referencia y tengáis claro que el MGS surge por una necesidad, ¿sí? Por una empresa como la nuestra para producir más más calidad, mayor producción, a menor costo. Por tanto, esto sí es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros no nacimos para vender proyectos bien armaderos, el sistema de nacimos para producir. Eso es una diferencia, no menor, con respecto a otras bueno En este caso, el sistema MGS es una multibanda, si se dan cuenta, multibanda plástica, con diferentes capas, diferentes niveles, donde podemos utilizarla, y esto sería importante, para cualquier tipo de cultivo. Nosotros podemos hacer tener no solo una lechuga, como se puede hacer por ejemplo en EPS, sino que podemos hacer tomate, pepino, un calacín, un melón, una sabía, una rosa, una cerveza, cualquier tipo de cultivo. Entonces, no es menor la diferencia, porque eso nos da un abanico importante de posibilidades. Vamos a ver un poco las diferencias, para que tengáis claro ya que eh, bueno los principales eh, sistemas de cultivo que pues, la gente más o menos conoce pues son ser el NFT y es flocking os voy a explicar un poco eh, por qué el NGS, eh, qué ventajas tiene y por qué qué mejora y qué mejora respecto a los demás sistemas de cultivo, para que lo tengamos un poquito ese por más. Bueno, el sistema NGS nosotros, como he dicho, podemos utilizarlo para cualquier tipo de cultivo hidrofónico. El NFT, no. El, EGS, el NFT solamente nos permite cultivar, principalmente, cultivos de hoja o lechuga, en muchos casos solamente lechuga. En el sistema NGS, no, como he dicho, lechuga, cualquier tipo de aromáticas, cualquier tipo de cultivo de porte alto porte bajo. Nosotros vamos a enseñar, y luego veréis, una plantilla específica en función del tipo y del tamaño del cultivo que yo voy a utilizar. Eso es lo, que, lo, que, lo que ofrece al final al agricultor es que le vamos a dar a, ese, a esa planta, a ese sistema radicular, el crecimiento que necesita, cuando lo necesita, en el momento que lo necesita. En el sistema de NFT no es así. Yo tengo una canalita, la canalita físicamente es un espacio, y cuando la red llega a ese espacio, si yo quiero tenerla mucho tiempo, porque tengo un ciclo largo, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene espacio suficiente para poder desarrollarse. Es una sala de que tiene el sistema de NFT. Pero bueno, en este caso, nosotros respecto al NFT, podemos utilizar para cualquier tipo de cultivo. Es más, lo podemos utilizar para variedades, por ejemplo, que por un ejemplo, que el sistema NFT no se puede. Por ejemplo, una lechuga, la lechuga Iceland, como lo llaman aquí, la redonda, Isler también, que la remoja Desollada. Solamente se puede hacer ahora mismo en el mundo el sistema hidropónico público. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado, después lo veré las diferentes capas, etc., para que yo tenga más control sobre ese cultivo, sobre esa variedad en cosa que un sistema en NFT es muy complicado. ¿sí? Pero el se me permite eh, introducir variedades que con un sistema en NFT no se puede utilizar. Vamos a intentar, si te das cuenta, el número de canales o de capas, como he dicho, nosotros vamos a diseñar principalmente dos tipos de multibanda. aunque hay varios, hay más, pero para que tengáis como una referencia, dos tipos principales. Una que es una multibanda de tres capas más pequeña, solo tres capas para cultivo de porte pequeño. ¿sí? lechuga, vamos a aromáticas, cilantro, albahaca, perejil, cualquier tipo de cultivo, deporte bajo, tenemos una multibanda de tres capas. En el caso de cultivo de porte alto, nosotros vamos a utilizar una multibanda con más capas, con cuatro capas. Esa capa, en vez de tener una, como tiene ese sistema NFT, nos va a dar al final lo que vaya a ver un crecimiento radicular muy, mucho más grande, mucho más espectacular. Y eso de verdad es que veréis es que tiene una, una referencia positiva al cultivo. Lugares donde se puede cultivar. Nosotros, eh, el NGS, se desarrolló inicialmente, nosotros lo desarrollamos hace ya más de 25 años para poder cultivar a la aire libre. No es ni para vez. Sí, al final uno dice, bueno, tengo una inversión que es X, lo que me quiere es proteger esa inversión. Entonces, a lo largo del tiempo, por supuesto, ¿qué hemos hecho? Pues se Claro que es así. ¿Por qué? Porque si viene un naturalizado o una lluvia muy fuerte, pues se puede hacer el proyecto, se puede romper el cultivo. Entonces, ¿qué hacemos? meter un proyecto de internadero a ese sistema hidrofónico. pero que sepáis que esperamos muchísimas tallas en todo el mundo de un sistema hidrofónico puro, como SNGS, de sin subrato, sin nada, al aire libre. Eso no hay en otro sistema deportivo, al aire libre no lo vais a hacer. Al menos proyectos muy grandes, eso no, no es posible. ¿Por qué? Porque el NGS te da mucha más rusticidad. Luego veréis por qué. Porque realmente eso es así. Vamos a ir a ver con el diseño de las cámaras. Bueno, la oxigenación. El tema del NGS está diseñado mm -hmm. para que cada vez que cae la solución nutritiva de una capa a otra, de una capa a otra, porque son diferentes capas, eso se denomina efecto el cascada. Ese efecto cascada, aunque sea muy pequeñita, ese efecto que se tiene, se produce una auto de la solución nutritiva. pero sin meterle nada, meterle energía, todo por el propio diseño del sistema ENTS. ¿Se entiende el concepto, verdad? ENTS no tenemos opción. El agua tiene una canal, pasa por una canal y se va recorriendo a lo largo de la canal. Y claro, al principio tiene más oxígeno y como se va alejando esa ganancia acumular, tiene menos. En eso eso no es así. ¿Vale? Bueno, si nos vamos a fijar un poco en la desinfección, NGS lo que ofrece es que oye, nosotros necesitamos un sistema que yo no tenga que estar desinfectado. Por tanto, esa propia esa autoasignación de la solución nutritiva, unido con los dos factores de diseño, hace que yo no, tenga, yo no tenga la necesidad de desinfectar la solución nutritiva del sistema, aunque sea de plano cosa que en otro sistema de NFT tengo que secretar la solución intuitiva ¿de acuerdo? Bueno, el peso del sistema y la <coughs> el NFT si se diseña después lo, pues lo vais a ver, en rollo de sistema político, de los 300 metros lineales por tanto, a la hora de entrar en transporte etcétera, no tema de clases, suele ser un costo bastante inferior a un sistema NFT, por el tema de logística de transporte nos va a permitir también, pues el tema del peso es importante, el sistema de realmente como no tiene sustrato ni ni nada, es muy poco y nos va a permitir que después vaya a haber diferentes modelos de producción a diferentes alturas, con diferentes densidades, automatizados, etcétera, etcétera. Que otros sistemas, como el NFT, no te lo permite porque ocupa mucho espacio y porque implica mucho volumen. Y la longitud de la línea. Esto no es menor. Yo en NGS lo que yo quiero es hacer una línea lo larga que yo quiera hacer: 200 metros, 300 metros. Yo puedo hacer una línea continua de 300 metros lineales de, NGS, de NFT. Eso no se puede hacer. Tienen si líneas 10 metros, 10 metros, 12 metros, no sé exactamente. ¿De cuántos se podrían inyectar en el presente? No, pues vamos a pasar a ese punto, pero normalmente nosotros, de y se lo vamos a enseñar después lo a ver. Nos un de lo que nosotros colocamos una antitía y riesgo dentro del sistema. Eso te ofrece que tenga la longitud que tenga, desde la primera planta hasta la última planta, todos se muestran igual, se os igual, se identifican igual, igual, igual, todo es mismo. Hay homogénea, más homogénea. Ya no te importa la longitud de la línea, lo no puedes hacer como tú quieras. Y eso al final sabes que le percute que embajan todo el sistema de su de adecuado y de drenaje, porque no tienen que colocar tantas tuberías de drenaje que recolectan el agua para que salida. Entonces, todo eso, todo esto no es, no es casualidad. Quiero que entendáis un poco lo que nosotros diseñamos y hemos patentado. No es casualidad. Es que hay un problema como lo solucionamos de esta manera. Bueno, eh, respecto al crecimiento radicular. El sistema de ciencia se diseña ¿eh? para que tengáis una referencia más cultivo de tomate, por ejemplo, que estamos para tener el sistema de regular eh, MGS con medidas de hasta 2, 3 metros de, de, de longitud de raíz. 3 metros de longitud un cultivo de tomate. ¿Qué ventaja tiene eso, Antonio? Pues la ventaja que tiene es que, después lo veréis, un mayor sistema de regular, una mayor capacidad de absorción, os pues va a explicar, si lo hacemos bien las cosas, una mayor tolerancia. Nosotros lo veremos un poco más en profundidad de cosas y eh, incremento de la producción, por supuesto, si tengo un mayor sistema agrícola, tengo la posibilidad de que si esa planta pues por supuesto tenga mayor capacidad de un estrés por falta de eh, por, por el exceso de temperatura, por falta por, por, por el frío, etcétera. ¿no? esa mayor capacidad de estrés siempre también va a hacer que se incremente la producción. También tenemos un bajo volumen de, de, de agua. ¿Por qué? Porque utilizamos una cintilla, como he dicho antes, la mayoría de los cultivos, o un boteo autocompensado, y esa, ese bajo, lo que hacemos es que utilizamos volúmenes de agua, dependiendo del cultivo, hablando por ejemplo, de lechuga, muy pequeño, una cintilla de 3 litros, ahora, es este un volumen muy pequeño, ¿eso me permite? Pues un ahorro energético, y en este caso, bajo volumen de agua que se, se, se va a, a, a contrarrestar o se va a traducir en un menor coste energético, en el proyecto. Voy a poder hacer una misma bomba, un proyecto mucho más grande más sectores, más superficie, y eso al final hace que más químicos de proyecto. Bueno, eh, una ventaja, nosotros en España estábamos muy concienciados de que lo que queríamos hacer, es que, que queríamos que el sistema de cultivo que tuviéramos eh, fuera eh, respetuoso con el medio ambiente. ¿Eso es cómo se consigue? De varias formas. La primera es que acuíferos, los acuíferos, ya no vamos a, a contaminarlos con fosfatos, con ni con ni con nitratos. ¿Por qué? Porque el sistema de cultivo es Eso implica que si tengo agua de buena calidad, el 100% de la solución nutritiva la voy a poder reciclar. Y además, eh, después de que termina su vida útil, que suele ser eh, de 5 a 7 años, porque la cultivando después de tener su vida útil, nosotros podemos tener que irse reciclando y volver a reciclar. ¿Qué contaminamos todo el medio ambiente? Pero, entonces, pues es una cosa en, a tener en cuenta. Si, no, si paramos un poco la diferencia, esa ha sido un poco la diferencia, la gran diferencia del NGS respecto al NFT. Porque la gente dice, oye, el NGS es igual que el NFT. Y digo, uy, no. ¿Y por qué? Pues ya, lo he explicado un poco desde el punto de vista del diseño, que no, que eso no es así, ¿no? Oye, pues es que el NGS seguramente es igual que el propio. Pues no. ¿Y por qué no? Tenemos en este caso, el NGS, perdón. Tenemos una ausencia total. En NGS, cosas que muchos agricultores que voy a muchas veces, que tienen ya utilizando los próticos, o sea, eso es una película eh, utilizada el mundo también. Me llega la problemática en de la agricultor. Oye Antonio, es que tengo un problema de aguas en, en la balsa. Y tengo muchísimas se por el agua verde, tengo un problema fitosanitario, ¿Qué hago? Pues yo le digo, cambia de NGS. No, pero es que... Bueno, ¿qué pasa? Que el NGS, por el propio diseño del sistema, por el tema de las capas, después veréis la oxigenación, no voy a tener nunca el agua de color verde, ni con algas, ni con naves. Eso ya, me lo he visto de un modo. Cosa que pasa, que después haré... pues veréis que tenemos, en este caso, una continuidad en su de producción todo el año. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema fitosanitario en mi balsa, en mi flote, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar todo, tengo que limpiarla, desinfectarla y volver a para todo de nuevo. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el principal problema? De costo, en costo a lo mejor no es tanto, agua, fertilizante, bueno, tiene su costo, pero el mayor problema es que dejas de suministrar a tu supermercado o a tu proveedor durante unos meses, un mes, un mes y medio por lo menos. Y eso implica un problema. Entonces, el DGS lo que te ofrece es eso, mayor continuidad, porque tú ese problema no lo vas a tener. Bueno, esa auto-oxigenación que tiene la solución nutritiva eh, acá en, diferente, en, en las capas dentro del NGS, en el EGT o en el floating, en este caso en el floating, tengo que introducirse. Tengo, tengo que meterle aire o oxígeno a esa solución nutritiva, porque cuando esa solución nutritiva que tiene una balsa se calienta, pierde el oxígeno que tiene disponible. Si pierde el oxígeno disponible, la planta puede estar en el agua todo lo que quiera, pero la planta produce una hipoxia radicular por falta de oxígeno en el agua. ¿Qué pasa? Que no tengo que meterse, adicionarse. ¿Eso qué implica desventaja? Pues fotoenergético. energético. Debo de tener un separador, debo una bomba, tengo que hacer para que esté continuamente, cuando las temperaturas son altas, metiéndole oxígeno a esa, a esa, a esa balsa o a ese, a ese sistema de fondo. ¿Se entiende? En NGS, eso yo no lo necesito. Bueno, no hay necesidad de tratar la solución nutritiva, en este caso ya lo hemos visto tampoco en el, el MPT, aquí la solución nutritiva, que resulta que yo quiero. Eh, Oye Antonio, tengo un problema en mi agua porque el agua es el de del río, del río Paraná, y resulta que el agua eh, tiene un abastecimiento que hago. Pues tan sencillo como y esto, sí, sí es interesante, ¿por qué? Si yo tengo que desinfectar el agua, si yo tengo que desinfectar el agua porque tengo un problema fitosanitario, no es necesario que yo ponga un ozonificador o ponga ultravioleta y nada de eso. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a aplicar una cantidad de peróxido de hidrógeno de uso agrícola, agua oxigenada, a ese depósito cada vez que lo llene, pero al depósito, no al cultivo. No, lo que yo haga flotín lo que tengo que aplicar directamente al cultivo. ¿Qué pasa? yo lo aplico el peróxido al depósito, cuando lo lleno, y ¿qué hago? digo aplico 50 eh, centímetros cúbicos por mil litros de agua, si quieres. Por mil litros de agua el depósito, pero es que a las 3-4 horas ese peróxido se ha evaporado. Y ya puedo hacer, al día siguiente o a la mañana siguiente o a las 3-4 horas puedo empezar a regar y ya no incide en nada al cultivo, no le afecta absolutamente en nada. Y cualquier materia orgánica se ha oxidado, cualquier elemento que tiene ahí, está ha y tengo esa posibilidad, si es que, que no, que quiera poner uno zonificado, que tiene un problema que se sale en tu agua, pues tú lo decides si quieres colocar un, un elemento más sofisticado, pero ese es simple, económico y no cuesta Bueno, tenemos una mejor adaptación a las condiciones ambientales desfavorables. Ya lo decía anteriormente, nosotros en el NGS lo desarrollamos para cultivar sin ingarero. Tiene esa capacidad. Oye, ¿pero merece la pena colocar un cultivo de, de, de fresa o de tomate o de lechuga sin invernadero? Seguramente no. Depende, depende del lugar, depende de las condiciones de cada lugar, ¿no? Claro, te reduce la impresión de interno. A ver... Si no si tú... milímetros como nada, posiblemente... Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Es que tú en ese caso a lo mejor solamente vas a proteger de la lluvia. Pero no vas a tener un equipamiento en exceso de nebulización, calentación, sistema de sueltos automático. No, necesitaría, a lo mejor, solamente una estructura simple y sencilla. Hombre, si nos vamos a Perú, a la zona norte de, de Chile o al sur de Perú, ni verdadero no necesito, porque es que no llueve nada. Como no llueve nada, las temperaturas son sí. adecuadas, pues el NGS perfectamente sí. lo puedo hacer a sí. nivel libre sin ningún problema. De hecho, el cultivo de lechuga no importa que veo. No importa tanto el NGS que veo. Eso tiene que tenerlo claro y si tienes muchísima lluvia, un mil milímetros, ya sí puede ser un problema ¿por qué? porque la lluvia continuada, continuada, continuada al menos puedes tener problemas en la hoja, de cualquier tipo de hongo, etc. pero no tiene nada que ver con el sistema, creo que esa, esa es una diferencia lo de preventivos, seguramente nosotros lo hacemos así y tu cultivo se desarrollaría, bien, no, no, no hay aunque problemas bien. si es interesante, a la hora de diseñar un proyecto, cuando hemos decidido a qué proyecto a hacer si va a ser muy interesante ver en las condiciones ambientales de cada lugar. Porque las condiciones ambientales me van a definir si puedo o no puedo hacer un proyecto en verdadero o a nivel libre, etcétera. Eso lo vamos a decir nosotros. Importante también que sepa, ya que estamos viendo este punto, nosotros no vamos a hacer un proyecto nosotros no vamos a vender un proyecto si no estamos seguros de que ese proyecto va a ser exitoso. Y yo, oye, pues tú dedicas Sí, pero yo no quiero. Quiero que todos los que se hagan no vamos a vender proyectos pequeños, tampoco voy a vender proyectos de 1000 metros, 500 metros cuadrados, eso es un fracaso casi siempre. ¿Por qué? Porque el cliente no me va a equipar bien esos proyectos. ¿Por qué? Porque la inversión que tiene que hacer, parejas de riego, montaje, tiene que equiparlo bien para que ese proyecto sea exitoso. Entonces, a veces preferimos, no vamos a hacer proyectos pequeños, implica mucho trabajo por nuestra parte, porque nosotros lo que sí vamos a hacer, y aquí la diferencia con otras empresas, por ejemplo, es que le vamos a capacitar y le vamos a ayudar durante un ciclo, un año de último. Junción, manejo, vale, griego, al técnico, a los técnicos o a los agricultores que en este caso, lo vamos a capacitar y le vamos a dar toda la información que él va a necesitar para que ese proyecto sea exitoso. Si nosotros no tenemos un proyecto que no tiene sentido porque las temperaturas son muy altas o porque baja, no está bien diseñado, preferimos no venderlo. y proyectos pequeños tampoco. ¿sí? Lo, que es que proyecto lo que queremos hacer es que ese proyecto rentable, que es un proyecto rentable que ese agricultor año tras año me compre y yo siga creciendo con él. Eso es lo que estamos buscando. ¿vale? para que tengan una Antonio, puse una pregunta en cuanto a las altas temperaturas que normalmente dicen que el NFT 3 tiene un radiador ¿cuáles son las ventajas del de este con el NFT? Claro, las altas temperaturas lo único que hacen es que quiten el oxígeno y suelto a agua todo eso, todo eso no importa que, tenga, que sean 20 o que sean 30 o que sean 40 o que sean 10 grados la una temperatura, temperatura óptima para un cultivo sea el que sea, está en 20 grados centígrados Si tú consigues tener una temperatura de 20 grados centígrados en tu solución nutritiva No te importa la temperatura ambiental Lo único que hace esa temperatura es que te quitan oxígeno Es decir, la cantidad de PPM que tiene en tu sitio Imagínate que un cultivo de lechuga, el óptimo esté entre 5 y 8 sí. PPM de oxígeno, en el agua Si tú, por ejemplo, tienes a 20 grados, tienes esas PPM Pero es que a 30 grados ya no tienes 8, tienes 4 Y si vas a 25, tienes 3 y así su residente va bajando la cantidad de oxígeno que se ¿Qué pasa en el NFS? Porque simplemente se calienta menos. ¿Por qué? Porque esa produce una autooxigenación. Esa autooxigenación, que en parte se pierde con la temperatura, se regenera continuamente, porque la multibanda después no va a ver cada 20, cada 30, cada 40 centímetros tiene un salto, y otro salto, y otro salto, y otro salto. Un salto, otro salto, otro salto, y otro salto. Entonces, hay muchísimos saltos pequeños, porque son saltos de 7 centímetros, son saltos pequeños, pero lo que producen esa autooxigenación, que es el, lo que interpreta ese beneficio, del cual a lo mejor 20 o 30%. Puedo meter una temperatura más desfavorable en un sistema NFT. Pero siempre hay un máximo, y eso lo, yo, nosotros vamos a decidir, el departamento técnico va a decidir si tú puedes hacer ese proyecto o si no puedes hacer. ¿Quieres equiparlo? ¿Tienes esa opción? ¿Equipa el proyecto? ¿Te ¿Metes un chile al agua? No te, no te preocupes, pero hay, hay clientes que no quieren hacer esa inversión, no lo pueden. Entonces, nosotros vamos a decidir si puedes o no puedes hacer el proyecto dependiendo del lugar que tú vas a hacer. El NGS va a ser el sistema en el cual tú vas a poder recurrir porque es el que más temperatura aguanta de todos. Sí. Pero tú vas a decidir qué grado de, de implementación quieres que se supere. Eso es lo nosotros te lo vamos a aconsejar y le vamos a decir si es viable o no es viable. ¿De acuerdo, Antonio? De nombre, una cuestión de orden, que somos muchos, no podemos preguntar todo en esta etapa. Cuando él termine, vamos a hacer de 10 minutos de preguntas y que si o no, pero si no, no vamos a poder. Yo estoy encantado de haberle todas las dudas con su Pero sé que le da muy poco tiempo y si no, no nos va a tiempo. Si quieres, sí. al final, todas las dudas que tenéis, las por favor. Bueno, eh, en este caso tenemos un control mucho más homogéneo y riguroso sobre la solución nutritiva respecto a un sistema de proteín. ¿Por qué? Porque yo, cada planta tiene su botero, su donde le da la misma nutrición, mismo porcentaje de oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera.